Sí. Hola Ni hao Ni hao. ¿Qué Bueno No muy bien, la verdad se sí me espachurran mucho la nariz Si, sí, ¿por qué? Porque estos no me sacan nunca Pero, ¿por qué no te sacan? No sé. Te da mucha pena eh. Me hice mucha pena, estoy un poco enfadado, estoy, estoy muy enfadado. Pero es que no podíamos sacarte porque llevamos con las maletas y los equipajes y era mucho jaleo. Todas excusas. <ríe> y luego durante el día pues Robertina no ha querido sacarte porque dice que le da vergüenza que te vean en la universidad, no sé por qué. Mm, no me importa porque no quiere sacarme quiero salir y punto había mucho bambú por ahí a ver la nariz que se despachurra sí, me despachurra porque he visto mucho bambú y no me sacáis. y no te lo has podido comer no pero al menos en el hotel de roberto todos los muebles eran de bambú menos más <ríe> le quieres decir algo a mary Hola Mary, me gusta mucho tu casa, hay mucho bambú ahí, y me saca más cuando estoy por ahí. Por lo que espero que nos vamos a ver muy pronto otra vez. Y estaré mucho más contento cuando esté en tu casa con tu bambú. ¿Quieres darle un besito? Sí. <risa> <Venga. Muah. risa> Besitos, bien, bien. Chao. Chao. Bye bye. Bye bye.